Y es que solo te odio Que a lo mejor el loco es el que lleva al manicomio Pero hoy vengo a cambiar otra mentalidad la de la sociedad que ven mayores sin incordio. de esas esa abuelita que ahora juega con sus nietos. En su inocencia no ven lo que está haciendo por ellos. Un ya tomarán conciencia de que nada aquí es eterno. Y querrán recuperarla cuando ya esté entre los muertos. de a el señor de la esquina y sus cicatrices. Luchó en la guerra que separaba países para que al volver a casa sus hijos fueran felices. El callado hizo mucho más de lo que tú ahora dices. de a esa anciana cosiendo en unas sillas. Años atrás trajo al mundo un par de vidas. Les enseñó respeto que a muchos faltaría. Que menos que al verla le demos los buenos días. De a esa artesana que aún no puede jubilarse. Aún trabaja para que su familia no pase hambre. Mientras un niñato cerca está empezando a drogarse. Esa es la diferencia entre los de ahora y los de antes. Respeta a tus mayores y aprovecha el tiempo. Agradece que aún están aquí aliviando este infierno. Lo que existe en el presente al pasado se si lo debemos y si no es Ahora mismo en un futuro lo veremos. Yo solo quiero ver personas libres, que amen a quien quieran sin que otros los critiquen ya o que nada los limiten ni que sean presas de burlas cuando sabrán y expresen lo que ellas quieran. Ser. La diversidad es bella, la homofobia es un cáncer. Y España no es una excepción como un país donde es normal que el odio los alcance. Y encierre la mente de individuos afectando su raíz Hecha desde la matriz, vía libre como el free para la gente valiente que ama sin miedo para ser feliz Sin importar el sexo y lo que tenga de las piernas Dime lo que odia y te diré lo que te encierra, what? Parece mentira, esto es el siglo XXI Y si no lo entendemos en este, no lo entendemos ninguno Con los bellos que jamás y que el sexo sea tabú Negarlos como ver un calvo aplicándose champú Pensamiento ilógico, también para los bifóbicos Que temen los diferentes y se rigen por los tópicos hetero asexual bicu LGTBI, lo importante es que tu pues lo elijas para ti, la sexualidad es vida y no la definen roles, pero la educación sexoafectiva es muy pobre en los coles, ser feliz lo es todo en tiempos de derrotismo, ama a quien tú quieras y no olvides ser tú mismo. Yo, moja, medio ambiente, tenlo presente, mm. Sí. para el Urban Day libreto for the wind, Ah, uh, escucha, Yao, what? Cuántos árboles mueren de promedio, nos cargamos el ambiente para conseguir medios, tanto que el ambiente se quedará sin medio y nosotros en medio, es una idea que medio que pensar, piénsalo, quién será el salvador, animalistas veganos están en la cuestión, pero no se dieron cuenta de su error, porque los veganos no pueden echar toda la carne al asador, ¿no? Vaya con el ser humano aumentamos el calor con ágil resultado afecta a los polos que fácil derrumbamos pero a ti solo te importa el crocanti de tu mano me dejáis helados, menos notopáis de pago siempre dejáis de lado hasta chapar sin un futuro asegurado apostáis al azar y en vano ya a los mares no les va el plástico de sus dados dado que no les afecta dudo que le den respuesta a su dedo cogiendo del néctar y el dodo y otros se van de la fiesta cuando los recursos lleguen hasta el cero Y no haya ni comida ni agua en el bebedero Se querrán comer hasta su monedero Y ahí preguntaré cuánto vale su dinero Che, yeah. cuánto vale si el dinero no se come Moja, ahí queda Basta ya, yo sí me quiero educar, pero que enseñen los valores antes que a multiplicar. Debo reconocer acá todo es mucho mejor, se paga con tarjeta y tienes cursos por un montón. Gente más educada y se nota en su cultura. Quiero lo mismo en mi país, pero la cosa está dura. Mis planes son empezar conmigo mismo, educarme, aprender y demostrar que soy distinto. Volver a mi país y demostrarles que con leyes y una buena educación pueden sentirse como reyes. Yo sí creo. Que es muy fácil ser un hombretero blanco, nacido en un país que todo se lo ha dado. Pensar que los sin techo son unos vagos y no pasar la aspiradora porque es afeminado. Que una mujer juega al fútbol o vaya al gimnasio no se debería de ver mal. Mal es el tipo que la piropea a las dos de la mañana para que su miedo sea real. Ey, que cocinen los dos, pues no pasen nada. Que trabajen los dos, pues no pasen nada limpian los dos pues ha no la adolescencia creo que lo ha mostrado son las redes sociales siempre la han utilizado en normal alguna foto subiría siempre la verían y te la compartirían tu te raya porque no me olvidaría ya que en el whatsapp siempre en línea te saldría te van tirando y eso a mí me rayaría creo que para eso el Insta utilizaría por eso creo que a Twitter miraría y demasiada información encontraría el de moda, echaba, todo el mundo se lo hacía y no ganaba nada Vamos de mal a peor en tan solo segundos, nos estamos cargando nuestro mundo ¿Para qué quieres una mascota si vas a golpearla? Y cuando deja de ser un cachorro vas a abandonarla Hoy en día la casa es un deporte por diversión Y se supone que estamos en constante evolución Videos de maltratadores por redes sociales. Más de 138 mil perros y gatos abandonados anuales. Las personas cada vez pierden más la cordura. El circo para ellos es diversión, pero para los animales es una tortura. Mucha...